te hablan al fin, caminas Si te dicen ven, puedes llegar Si confías en alguien, se puede Nunca te mojarás, si no llueve Pero cuando te faltan las fuerzas ¿Cómo podrás seguir escalando la vida? Desbandada sin dirección ¿Cómo debes de hacer para llegar a la salida? ¿Cómo buscar ayuda si no existe? ¿Cómo llegar a tiempo si se resiste? Si no hay nadie a tu alrededor Si tienes que llegar solo Si no hay amor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 Si afortunadamente alguien te cuida Si tus días van pasando en compañía Podrás recuperar tu fuerza un día Podrás frenar en seco tu loca huida Lo importante es, si vives es vivir Hay tantas cosas hermosas para sonreír tantos buenos momentos que compartir. Si te faltan las fuerzas, algo te hará seguir. Pero cuando te faltan las fuerzas, ¿cómo podrás seguir escalando la vida? Cuando las bandadas sin dirección, ¿cómo debes de hacer para llegar? A la salida Si te hablan al fin caminas Si te dicen ven puedes llegar Si confías en alguien se puede Podrás frenar en seco tu loca huida Tú podrás frenar en seco tu loca huida